Bueno, tenemos aquí con nosotros a la pareja del año, que no... <risa> Lo digo porque vienen muy elegantes, ¿vale? Eh, ella es Débora y él es Gregorio. Ellos son pareja profesional. Hasta ahí puedo leer. Eh, trabajan en una empresa que se llama Asa Visual y su empresa es un estudio de comunicación, publicidad y diseño en Málaga. Aparte de eso, desde su Twitter eh, corporativo para parecer más humanos entre comillas confiesan que les encanta lo que hacen y por eso son muy felices os dejo con débora y gregorio Sí, hola hola muy buena muchas gracias en primer lugar queríamos dar las gracias a andy por organizar este evento, a todas las personas que estáis detrás que habéis hecho posible el evento, a la Diputación de Málaga y a todos vosotros por asistir, evidentemente. pues en, Lo primero que queríamos comentar era por qué la ponencia se llama lo tú mismo, ¿no? Y es un poco el nombre diréis ¿de qué va? Pues básicamente hoy en día el diseño gráfico es una actividad que prácticamente conocemos todos, ¿no? Lo que pasa que eh, si lo vemos desde el punto de vista nuestro de profesionales todos tenemos un ordenador en casa y prácticamente cualquier persona puede dedicarse a realizar un diseño gráfico. ¿Esto correcto? Es la pregunta, ¿no? Pues vamos a ver una serie de pautas de por qué es peligroso hacerlo y por qué hay que contar con profesionales, en la mayoría de los casos, si se quiere abarcar un proyecto de unas características concretas, queriendo ser notorio y estar por encima de la competencia, o al menos que la competencia eh, esté en, en un segundo plano, ¿no? Nosotros somos una agencia de publicidad que estamos ubicados en Vélez, Málaga, y nos centramos sobre todo en las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Somos de la opinión que una gran empresa, es decir, una pequeña empresa puede tener una correcta y una muy buena identidad visual corporativa, tanto como una grande. Y cada vez que abarcamos un proyecto, eh, siempre partimos de la creación de su identidad visual y a partir de ahí la desarrollamos en todos sus soportes corporativos, lo que es página web, eh, papelería corporativa, gráfica en general. Realmente, lo primero que habría que pensar es qué es la identidad corporativa, ¿no? Y la identidad corporativa es todo el entorno que rodea a una marca, a una empresa. Desde el trato que tienen con sus clientes, cómo cogen el teléfono, eh, cómo venden sus productos, su packaging, cómo está diseñado el interior, todo absolutamente identidad corporativa. Y la identidad visual corporativa es la parte visible que la, las personas perciben de esa, de esa marca o de esa empresa, ¿no? Ok. Pues... La identidad visual esto es sí, ¿sí? lo que decía. Pues la identidad visual corporativa se considera el símbolo gráfico de la identidad de la marca es decir, lo que lo que la gente percibe, ¿no? Y se desarrolla a partir de un manual de marca. El manual es muy importante porque nos va a dar una serie de pautas y una serie de normativas de las que es prácticamente fundamental que no nos salgamos y sepamos llevar. Para que la marca siempre comunique de una misma manera. Es muy importante que cuando alguien nos vea nos reconozca directamente, no tenga ni que pensar, ¿vale? ¿Y por qué eh, hace falta una identidad visual corporativa? Pues principalmente porque es diferencia de la competencia, ¿vale? Estamos en un en un mercado donde hay poca demanda pero hay mucha oferta. ¿Cómo podemos hacer que la gente nos elija del resto? Entonces, pues ahí es donde nosotros entramos con la identidad corporativa. Hacemos que esa marca tenga un valor añadido y se diferencie del resto. Aquí es donde entra el valor de la marca. ¿no? ¿Por qué nosotros queremos comprar una serie de marcas y otra no la queremos comprar? Porque en nuestro cerebro realmente tenemos que esa marca es mejor por lo que sea, por valores nuestros, valores que nos han impuesto de una manera que no somos tan conscientes, son muchas cosas. Y la pregnancia, ¿eh? que nosotros nos tenemos que sentir que esa marca está en nuestra cabeza siempre. o sea. La reconocemos de forma igual instantánea y vamos a por ella. O sea, vamos a comprar un producto que tenemos claro que queremos. Ese es todo el proceso que hay que hacer hasta llegar a la mente del consumidor y que al final quiera comprar nuestro producto. ¿no? ¿Qué es lo que aporta una buena identidad visual corporativa? A los nuevos consumidores le da aspecto de confianza. Eh, un claro ejemplo es lo que es el comercio electrónico. Si entramos en una tienda online con una gráfica o con una estética muy pobre, y nadie nos conoce, somos una nueva empresa, es muy difícil llegar a ese consumidor por el tema de que no aporta confianza. Eh, en cuanto a los antiguos consumidores, pasa exactamente igual. Si tú te alejas de tu consumidor o de tu público objetivo y no evolucionas junto a él, ni te adecuas a las nuevas necesidades que tiene, es muy complicado que este público objetivo tenga una buena percepción eh, en general, ya no solo visual, de lo que es tu marca y tu empresa. hazlo tú mismo. La identidad visual corporativa es una actividad social al diseño gráfico. Requiere conocimiento y experiencia y no se basa en gusto personal. Es decir, porque a ti te guste el color tal, no quiere decir que vaya a funcionar de forma correcta para tu empresa. La identidad visual crea un entorno de marca y una estrategia que te ayuda a crear nuevos mercados, a que, eh, dirigirte de forma correcta a tu público objetivo, captar, eh, satisfacer necesidades y sobre todo fidelizar a nuestros clientes. Esto en general hace que la sociedad pueda tener, ayuda bastante a que pueda tener una imagen correcta de lo que es tu empresa. A continuación lo que vamos a ver es una serie de pistas para ver cómo identidades, unas correctas y otras con problemas, han hecho para que esos problemas no existan. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo de SWEPS. O sea, si realmente todos nos paramos en un momento a leer, leeríamos SWEPS, o sea, el 100%. Pero sin embargo, en nuestra cabeza, cuando vemos la marca, decimos SWEPS. Y esto es por un ejercicio que la marca hizo, sobre todo en los países de habla hispana y en España, con los anuncios, haciendo hincapié en que es un sonido... De, como de chispa entonces pues usando esos fonemas al final lo que hicieron es que se metieron en lo que decíamos antes de la pregnancia se metieron en nuestra cabeza y hacen que nosotros cuando veamos la marca de forma instantánea la pronunciamos bien vale otro problema y otro hándicap que te puedes encontrar es que la marca sea fácil de reconocer y recordar vale aquí estamos esta marca que tenéis aquí delante eso que es un símbolo que no se tiene muy claro es Apple en 1976, ¿vale? ¿Qué pasó con Apple? Que la marca fue diseñada realmente por los que estaban dentro del proyecto, que eran Steve Jobs y el señor Steve Wichowski. On... <risa> y... Entonces, pues hicieron esto. El mismo año, en 1976, se contrató a una persona, un profesional, para que realizara, según el concepto que ellos tenían, que ellos tenían muy claro que quería ser una manzana, vale, lo que se ve en el dibujo del principio es Newton, me pues parece que Newton con el, con la manzana en lo alto que con el tema de, de la gravedad y eso, entonces pues ya ya lo llevaron a la manzana y lo han ido evolucionando hasta que este año eh, con el, la presentación del, del iPhone 5 han presentado lo que es la nueva identidad gráfica que es la que veis a la derecha del todo. Otro aspecto importante es que nuestra marca debe aplicarse de forma correcta a todos los soportes corporativos en la que la vamos a incluir. Un ejemplo eh, fue el logotipo de Madrid 2016, la famosa manita, que en soporte negro, si os fijáis, no funciona. El problema está en que en negativo el color no funciona bien y no tiene, digamos, un manual que haya sabido evolucionar la marca de esta forma. Sí, esto tenemos que tenerlo sobre todo en cuenta, porque en un principio a lo mejor no lo podemos pensar, pero tu marca va a aparecer en un polo, va a aparecer en, soporte, en un bolígrafo pequeño, por ejemplo. En este caso, eh, el primer logotipo, es muy complejo, tiene lo que es la huella de la huella astilar y si la ponemos en un bolígrafo pierde totalmente su identidad, no es reconocible. Este logotipo no nos serviría. En el siguiente caso, eh, el tema del color, vemos que en, en el primer caso no funciona bien en, eh, en escala de grises. Hay que aprender bien a jugar con la forma, con el color para crear una identidad que es, eh, se soporte de forma correcta en todo este tipo de aplicaciones. Es muy importante que sea diferente de las marcas competidoras, ¿qué queremos decir con esto? Eh, tenemos que ver que se adecua al sector en el que estamos, pero también que sepamos innovar en él. Un ejemplo es la, la empresa CHCO, Chocolate Company, que esta empresa creó una línea gráfica basada en su, en su marca, que supo, digamos que a partir de la misma línea gráfica creó su filosofía de empresa algo tan sencillo como es el chocolate, fundir el chocolate en la leche pues lo interpretaron de una forma con un packaging concreto y una identidad que la ha hecho totalmente diferenciadora al resto y bueno no podemos comparar esto con una cafetería cualquiera sino ya sabemos que es totalmente apetecible. Resumiendo básicamente para que una marca funcione lo primero que tiene, la primera condición que tiene que cumplir es que tiene que ser notoria es decir, tiene que estar tiene que resaltar con, por su competencia, o sea, cuando ves todas las marcas de la competencia juntas, la gente tiene que, que diferenciarla, tiene que ser pregnante, es decir, se tiene que guardar en nuestra cabeza, esto se hace muchas veces con el naming, con el nombre de la empresa, con son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta. Y luego la empatía, es decir, lo, los usuarios de esa marca tienen que sentir empatía por la misma para comprarla o para consumirla. Esto es fundamental, si, si en estas características no, se podrían, no podrían funcionar las marcas. Exclusividad, la marca personalizada. Si vemos este anuncio, todos sabemos de qué anuncio se trata. El logotipo no aparece en ninguna parte, pero todos sabemos que se trata de Vodafone. ¿Por qué? Porque Vodafone utiliza una retícula especial para todos sus anuncios. No solo eso, sino también una galería de fotos bien elegida y concreta, unos colores corporativos. Esto hace que aunque estemos conduciendo y tengamos un MUPI en, bastante lejos, podamos de decir, este anuncio es de bodazón. Lo mismo pasa con esta empresa. ¿Sabemos de qué anuncio se trata? Movistar. Movistar, <risa> Movistar también tiene una retícula concreta que usa su, su, un, un polígono con unas ciertas dimensiones y también sus colores corporativos, sus imágenes, el cielo, todo es corporativo. Todo tiene un entorno de marca que facilita que al usuario, se nos, a todos nosotros, se nos quede en la cabeza lo que es Movistar y en cualquier momento lo podamos reconocer de forma sencilla. A continuación vamos a ver algunos de nuestros trabajos, no son los, los más representativos, pero son algunos que hemos elegido para contar un poquito nuestra filosofía, cómo nos enfrentamos un poco a los proyectos. ¿Vale? En primer lugar queríamos hablar de esta empresa. esta empresa la hicimos también el tema del nombre. Eran una pareja de nutricionistas que querían centrarse en la nutrición infantil por todo el tema que hay de la obesidad infantil y eso actualmente en España. Entonces pues nos comentaron la idea y nosotros le asesoramos que muchas veces lo que tenemos que hacer es asesorar a nuestro, a nuestro cliente para que saque el máximo partido a, a su idea. Entonces pues construimos esta marca. Esta marca es como, un poco, es como de caramelo, Teníamos, queríamos hacer esa intención, pero también teniendo en cuenta que el mensaje que está detrás es serio. Es decir, la nutrición es muy importante. Como comentábamos antes, es importante que funcionen varios soportes. El soporte negativo de esta marca sería como en este. este. Y también se le realizó una papelería corporativa. Todo está dentro de la misma línea. Y lo que se trata siempre es que la línea funcione y se comunique en, en todas sus ramas y que se vea como un todo, así como la página web. ¿vale? Como ha comentado antes Néstor, nosotros por ejemplo todos los proyectos igual los realizamos en Wordpress, así que si veis nuestra, nuestra web veréis que son todas Wordpress hechas desde cero y que se puede hacer, como he dicho antes, cualquier cosa. Este proyecto fue para, para un profesor, bueno que él tiene una academia y también quería lanzarse al mundo online. Desarrollamos una línea gráfica eh, un poco enfocada al mundo de las ideas, con un cliente de objetivo joven, un cliente objetivo eh, también empresario joven. Y desarrollamos todo lo que es la gráfica, la página web, su identidad visual, eh, su papelería, la editorial para la publicación de sus libros. Y este caso es de una empresa de catas online que tenemos aquí a Susana. <ríe> Algunos habr habréis hablado con ella. Que hicimos prácticamente lo mismo, pero enfocamos... Eh, su empresa de una forma también innovadora, nueva y, y con unas características definidas en el entorno del vino, pero que se diferenciara un poco, digamos, de la seriedad actual que hay en ese mundo. Un público también dirigido un poco a un público más joven. Y ahora vamos a ver un vídeo de las impresiones de una niña de 5 años, hija de un diseñador, las impresiones que tiene sobre varios logotipos. A ver, a play. It's the pop from uh, the pizza place. It uh, looks like a person. He matches the color of the restaurant. That is the coffee logo. That is a parade outfit. That is the Disney. And those are little, That looks like an M. But upside down M's are W's. That is the Apple Store logo and it has a bite of an apple in it. Ooh, looks like the American flag. A bell. Outside space. Looks like a shooting star with a planet. An eye. Chili and it has an S next to it. And chili is spicy. <laughs> That looks like a beach ball. Beach balls are very colorful. And the GE logo that's where my grandpa works. Babies are little. Yes. That is a cheetah. A cheetah. Cheetah. A letter uh O, -oh. but it has a dot in it. An M from McDonald's, and it looks like a fry, but it's an M made out of fries. On a car. It's a pizza. <laughs> a turkey that's very colorful, like the rainbow. The Nikes. That is coffee again. Maybe on a restaurant? That looks like a marble. The sad is on a control that you use to control the TV at Ryan's house. Panda bears live out in the woods, I think. Baby toys. Those look like baby toys. What? Oh, that. Pues, no, como hemos podido ver, mmm, una, la identidad es muy importante, la identidad visual. Eh, ¿Tenéis alguna pregunta? El momento. ¿A ver por aquí? Esta muchacha... Bueno, nosotros no hemos encontrado con eso, no hemos encontrado ya con muchas cosas. Me pero normalmente el cliente suele ser flexible en, el aspecto, nosotros en ese aspecto. Nosotros le decimos eh, por dónde tiene que ir. Porque es verdad que muchas veces lo que estamos hablando, la identidad visual no se basa en, en opiniones personales, sino tenemos que hacer que realmente la marca funcione. Eh, le, decimos, le decimos claramente, esto no te va a funcionar. Pero nosotros, si quieres te lo hacemos, pero no te va a funcionar. Y hay, normalmente, que tener, por hay que tener en cuenta entra. que al final, realmente el que tiene que decidir es el cliente. Exacto. O sea, así. o sea, nosotros somos una herramienta, lo que pasa es que podemos decirte, mira, esta herramienta la, la puedo utilizar mejor si haces esto, o, pero si estás empeñado en hacerlo de otra manera, pues adelante. Normalmente la mayoría no suelen poner problemas, ¿eh? Es decir, ya cuando te ven con. Seguramente si estás empezando te lo has encontrado y te lo vas a encontrar muy a menudo, pero cuando lleves un tiempo, ya mmm, en ese aspecto se, se fían más de ti. Pero eh, yo entiendo que es difícil, vaya, lo hemos vivido, es difícil. <risa> ¿Alguna preguntita más por aquí? Hola. Eh, ¿Quién yo, tiene yo el, el micro? Yo. Ahí yo no te tengo ven. el micro. Ah, vale. <risa> Hola. Hola, buenas. Una pregunta, nos habéis puesto al final, eh, felicidades por la charla, y nos habéis puesto al final logos y lo que opinaba sí. la, la niña de 5 años. Una pregunta, yo voy a empezar algo. Logo sí, logo no, Coca-Cola no tiene logo, Pepsi sí. Con logo te refieres a imagotipo, ¿no? Sí. Sí, es decir, dependiendo del tipo de empresa que tenga, eh, se puede usar un logo, no hay empresas que... Bueno, ni imagotipo, el logotipo es todo en general. Hay empresas que funcionan muy bien con su marca tipográfica, como por ejemplo Sara o Mango. Todo depende del tipo de proyecto que tenga. Y también, a lo mejor, el cliente hay muchas veces, como ha dicho ella, que el cliente se encabeza y dice yo quiero un dibujito, yo quiero un dibujito tal. Pues lo intentamos llevar de la forma mejor posible para que esa marca se vea de forma correcta en todas las aplicaciones. Pero ambas opciones son válidas. Eh, ¿En qué proporción o en qué porcentaje puede ser importante el logotipo, la identidad, ...visual de una empresa en el futuro éxito, ¿no? Porque parece que quizás los emprendedores... ...tenemos muchas ideas sí. que desarrollar... ...pero no cuidamos Exacto. todavía en España, ¿eh? No cuidamos sí. todavía nuestra propia marca... ...nuestra propia imagen, nuestra propia identidad, ¿no? Visual realmente, que uh -huh. es lo que realmente... ...¿no? Se queda el posible cliente... ...en este caso la niña de 5 años, ¿no? Claro. Pero, ¿eh, ¿en qué porcentaje... Eh, ¿Notáis ¿no? que, que quizá hay muchos fallos de nuevas empresas con grandes ideas que no cuidan la identidad visual de su, de su marca? Como hemos comentado, por ejemplo, en el caso de Sueb, sí, realmente si Sueb no hubiese hecho toda esa campaña de, entre comillas, de concienciación a la gente de cómo se pronuncia, ¿habría realmente tenido éxito esa marca? Si la gente hubiese dicho, un suepe, dame un suepe, a lo mejor no habría tenido tanto éxito, habría sido distinto. Pues sí, es muy importante que se cuide evidentemente desde un principio, porque al fin y al cabo, si lo piensas es un camino a seguir, si, si tienes una línea, puedes seguirlo. el problema lo tienes cuando tienes algo en blanco que no sabéis o cada vez es diferente, no hay línea. Cuando hay una línea a seguir y es concreta, se puede evolucionar y se puede seguir y al final toda la estrategia de comunicación va fluyendo y eso es lo que se busca realmente con todo esto. ¿no? Es que al final sea un círculo que fluye en el que la comunicación es algo que... Yo lo digo muchas veces que es como que es invisible, o sea, como que nace así, como que la gente ni siquiera se plantea que hay personas detrás que están trabajando en ello, ¿no? Pues sí, muy importante. Perdón, en la, en la misma línea que comentaba, sí. más o menos, una empresa, ¿qué tamaño debe tener para crear esa imagen corporativa? Para una pequeña empresa supongo que tiene que ser complicado, sobre todo económicamente, para un, un emprendedor, y si esa imagen corporativa, ¿hasta dónde le puede ayudar a crecer? Pues aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Susana, ella es su y ella ha creado sus líneas de imagen corporativa, totalmente. Vamos, y es una, bueno, y su novio que también está con ella. Pero eh, da igual el tamaño que tenga. Realmente, eh, ten en cuenta que ahora mismo eh, hay mu mucha gente que se está lanzando al comercio electrónico y son gente que están sola en su casa o hacen dropshipping o lo que sea y empiezan así su proyecto. Y, y realmente funciona, es decir, si no tienes una identidad visual corporativa marcada es muy fácil que te pierdas. es muy fácil, yo, mmm, nosotros en ese aspecto es lo que comentábamos, nos centramos en la pequeña y mediana empresa, por lo mismo, porque confiamos en que una pequeña empresa también puede tener una gran identidad visual sin ser excesivamente grande y dado que hoy en día hay muchos medios, está internet, podemos vender por internet de forma sencilla y cualquiera, digamos, con un poquito de interés y un poquito de idea puede montar su negocio online, pues la verdad es que es una herramienta muy importante. Ah, Hola, Buenas. mira, eh, me interesa mucho, me ha gustado mucho el título que le ponéis de «Hazlo tú mismo» y quería haceros una pregunta. Eh, ¿Cuántos de vuestro o de, vuest de vuestros clientes vosotros le asesoráis en el tema del de espacio físico donde ubican su negocio? Es decir, quien monta una pastelería, una cafetería... Bueno, yo soy arquitecto, me presento, soy Víctor, soy arquitecto <risa> y creo que este es un tema que también tiene que tener en cuenta el cliente para crear su imagen, no solo de manera visual, de manera de imagen corporativa, sino adecuar el espacio donde realmente trabajan a esta imagen. No sé si vosotros lo redirigís a profesionales del sector o, o no sé. Actualmente no hemos tenido ningún trabajo del tema de decoración del interiorismo, del retail de toda la empresa, pero evidentemente la ubicación es muy importante, dependiendo de dónde esté ubicado va a poder llegar a un público u otro, o va a tener que hacer que una gente se mueva hacia allí, pero evidentemente tan importante como eso es toda la decoración que está dentro de la corporatividad de la empresa. ¿no? Pensar todo, o sea, no puede quedar nada al azar. O sea, en cualquier, cuando entramos a un Orange, a un Movistar o algo de eso, vemos que no hay nada al azar, está todo pensadísimo. Evidentemente es súper importante. claro? Yo. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. ¿Sí? Ah. <risa> Mirá, sí. Es que me, me daba un poco de cosa preguntaroslo porque os dedicáis a esto, pero como habéis puesto expresamente eh, el tema con hazlo tú mismo... Eh, ya se ha presentado aquí eh, cómo ayudarnos a crear la gestión de contenido. Uh -huh. También se ha presentado cómo ayudarnos a posicionarnos en Internet. Entonces, para los que estamos pensando en medio de este momento que nos encontramos en montar algo desde nuestras casas y con pocos medios, eh, ¿vosotros podíais decir qué herramientas eh, de diseño podíamos nosotros a nivel usuario utilizar para crear, aunque sea de forma sencilla, una imagen corporativa para, para empezar y para posicionarnos? Nosotros en ese aspecto, eh, como hemos explicado, lo que es la identidad visual corporativa tiene detrás mucho bagaje, mucha, mucha formación. Entonces, la estética no se aprende de un día para otro. Lo que sí te recomiendo es que si tú quieres empezar eh, un negocio y ahora mismo no tienes medios económicos, que empieces por algo muy sencillo. Una tipografía clara, legible, empieza por ahí. Y más adelante, cuando empieces a crecer, planteate el hecho de crear una identidad visual completa. Porque te va a funcionar mejor que crear cualquier cualquier cosa. Sí, dime. Es que programas realmente sí, programa sí, el, ¿cómo te estaba? ¿Sí? O medio a ver, realmente que te enseñen estética no hay, eso es tener muchísima cultura visual y ver todos los días mucha cultura visual. Pues, tú puedes instalarte el, el Adobe Illustrator y empezar a tocar un poco de lo que es ilustración vectorial y lo básico, pero lo que es la cultura visual y lo que te va a hacer que se crea una identidad visual mmm, que funcione de forma correcta no la vas a poder aprender de un día para otro. Eso tarde o temprano lo vas a tener que contratar a un profesional o a no ser que tú te vayas a dedicar a eso y empieces a estudiar y empieces a preocuparte de mirar mucho, mucho, mucho y muchas cosas que funcionan, que en internet también hay mucho. Vale, gracias. ¿De tiempo qué tal? Vamos bien, ¿no? Hola. Ay. Sí, yo quería preguntaros un poco a nivel de reflexión. ¿Qué relación encontráis vosotros entre la imagen corporativa y la reputación de una marca? Perdón, de ¿la qué? La imagen corporativa y la reputación de una marca. ¿La qué? La reputación. La reputación. Ah, la reputación. Vale. Sí, porque antes había hablado de, de la sí. empatía, ¿no? Sí. Pero sí. Me, yo estaba pensando, si una marca hace algo que no está bien uh -huh. y, y hay una mala reputación, si sí, con una, una o sea, innovación de, de su estética, digamos, se podría mejorar. Hoy en día realmente es un poco, con el tema de internet, un poco aleatorio, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cuando se hizo lo del o esto que ha pasado ahí, pues al final esa mujer va a hacer otras restauraciones, se ha hecho ahí a, a nivel mundial y en realidad es debería ser, entre comillas, negativo, ¿no? Entonces, pues muchas veces que hablen, que hablen, aunque hablen mal, pero que hablen, ¿no? Eso es lo importante. Evidentemente, si tienen mucha reputación negativa, o, pues va a tener problemas, dependiendo también del sector en el que te encuentren ¿no? Pero siempre hay que intentar también que, el, que lo que ofrece, yo soy de la opinión de que hay que intentar que lo que ofrece sea lo que vendes. O sea, no vendas humo. O, o, adórnalo, ponlo bien, comunícalo bien, todo bien, pero sin humo. Porque al final lo que vas a hacer es que unos clientes potenciales que vas a tener lo vas a perder. Van a hablar más de ti y al final lo que vas a tener es reputación negativa que no te va a servir. está? Hay por ahí hay más preguntas. ¿Da tiempo? ¿Hola? ¿Da tiempo? Mire, eh, yo quería haceros una pregunta concreta A ver, es que, por ejemplo, un caso que me ha sucedido a mí de un cliente que tenía toda una imagen corporativa bueno, la verdad que todo un estudio hecho muy bien y tal y le funcionaba para un tipo de, de clientes Entonces, esta empresa, por ejemplo, quiere vender a profesionales son franquicia, quieren vender a profesionales pero resulta que esa misma imagen les perjudica de cara a los profesionales o sea, como que lo ven como infantil, ven la, y dice parece que no seamos serios. Si nosotros queremos mmm, hacer distribución a los profesionales, distribuir a los profesionales. Entonces, la, el conflicto era que qué hacían, porque realmente tenían una buena imagen, la marca es vistosa y todo esto, pero no sabían cómo enfocar la página. En este caso, ¿qué les recomendaríais? ¿Tú, ¿Quieres decir tú? No, tú no. Pues, realmente el problema que tienen ahí es que, o sea, la imagen de la marca la percibe el público objetivo de otra manera, ¿no? Pues habría que hacer algo para que ese público objetivo que al que va dirigida esa marca la perciba como debe. Es que muchas veces ocurre con el diseño que se adornan las cosas que algo que realmente no es caro, porque tenga más diseño o una serie de materiales empleados en el proceso, parece más caro. Entonces, a lo mejor hay un público que a lo mejor ni siquiera se acerca a ese producto porque piensa que es caro, cuando a lo mejor no es nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces pues, habría que hacer una estrategia, pensar por qué no se llega a ese público y tratar de, de acercarse.